Dentro de la comunicación HTTP existe, aparte de lo que está a la vista, como son los links o lo que veíamos en el post, existe una capa de comunicación que va, digamos, por detrás, o más bien que es previo al realmente el intercambio de información entre el cliente y el servidor. Eso, ese intercambio se hace a través de lo que se llaman encabezados o headers. Los headers son cierta, lo que se llama meta información que intercambia el servidor con el cliente, para, de alguna manera, definir cómo se va a realizar efectivamente esa comunicación. Tomemos como ejemplo la página de Mercado Libre. Bueno, esto simplemente yo voy a Mercado Libre y puedes ver que tenemos una, una dirección. Viene toda la página, no hay nada muy misterioso. Ahora, si veo una consola de desarrollador. Ves que acá tengo, por ejemplo, una sola pita que es Network, o sea, Red. Que es, quiero ver qué es lo que intercambia mi navegador con el servidor de Mercado Libre. Voy a recargar la página. Bueno, acá están todos los archivos que el navegador descargó del servidor de Mercado Libre. Voy a ir simplemente al primero de todos ellos. Y vemos acá que tenemos una sola pita que son los headers, ¿no? los encabezados. Y acá vemos que hay algunas cosas que yo no, eh, no generé explícitamente. Um, por ejemplo, esto que dice el referral policy. Esto es algo que mi navegador le está informando al servidor. Y del otro lado, el servidor me devuelve también una cantidad de encabezados. Uh, bueno, todas estas cosas son... Eh, encabezados que, como decía, eh, intercambian el servidor y el cliente para decidir qué tiene que pasar con la, con la página. Otra forma de ver estos encabezados es usar una utilidad de, de bajo nivel como curl, por ejemplo. Vamos a ver. Lo que voy a pedir es de esta forma me va, con menos "-b", me va a mostrar todo lo que pasa en la comunicación y como no quiero realmente ver el HTML, no me interesa en este momento, lo voy a redireccionar a, a la nada. Bueno, y acá vemos todas estas cosas que se están intercambiando, están volviendo, son en definitiva los encabezados. Estos son los encabezados que van y estos son los encabezados que vuelven. PHP nos permite modificar esos encabezados, o más bien digamos, enviar encabezados nuevos, utilizando la función header. Un detalle sumamente importante es que header, o sea, los encabezados, viajan antes del HTML. Esto es sumamente importante. Si el orden se altera, esto va a fallar. Este es un ejemplo de un PHP que está mal escrito, digamos. ¿Por qué? Porque primero está enviando HTML, primero está enviando la salida y luego está enviando un header. Independientemente, quería no, que notes que, cómo se escribe un, un header. que es Un header es simplemente un string. El formato que se espera que tenga es el nombre del header, en este caso ex-header, dos puntos, espacio y su valor. Y eso es lo que se va a enviar al cliente. Esta es la forma correcta de hacerlo. Primero enviamos el header y luego enviamos el HTML. Veámoslo funcionando. Acá voy a hacer un pequeño cambio, voy a utilizar el servidor Apache que tengo instalado por una cuestión de que este problema que yo te comentaba, en realidad configurando el servidor se puede llegar a evitar. No sé si es lo mejor, pero lo que se puede hacer es una técnica que se llama eh, buffering. O sea, antes de enviar la salida del cliente se genera completamente y después se envía. De ese modo, bueno, se logra, entre otras cosas, evitar este problema de los, de los headers. Pero bueno, para que lo podamos ver, yo lo configure diferente en mi servidor y ahora te lo voy a mostrar. Veamos el archivo, header.php, que tiene básicamente lo que estábamos viendo en la diapositiva. Tiene un HTML primero y un header al final. En esta otra solapa voy a... Voy a mostrarte el log de errores del servidor Apache y lo que vamos a hacer es ir a ver qué pasa en la página. Bueno, la página efectivamente muestra lo que esperábamos que muestre, pero si vamos a ver el log de errores, dice, cuidado, no puedo modificar la información de los headers porque ya fueron enviados. ¿Sí? De vuelta, según cómo está configurado el servidor, cada cosa que va ejecutando PHP sale directo hacia el cliente o... Se guarda todo en, como decimos, en un buffer y después se envía la respuesta completa. No, ninguna de las dos está bien o mal, hay que analizar el caso por caso para ver cuál es la que te conviene. Este es un ejemplo mucho más común y concreto tal vez, que es el envío de un header muy particular, que es el location. El header location lo que hace es decirle al navegador o, digamos, en definitiva, al cliente que la respuesta que está esperando no se encuentra en esta dirección, sino en esta otra URL, una URL cualquiera. En este caso estamos usando la URL de otro archivo .php que está alojado en el mismo servidor de donde se generó la, donde se generó la petición original, pero podría ser una URL de cualquier otro lado. Después, otra cosa que se hace muy usualmente en combinación con el header location es el die ¿Qué quiere decir esto? Es cortar la ejecución del PHP completamente ahí donde está. Esto tiene que ver con que, como esto funciona, se envía el header, pero el PHP sigue procesando. Entonces, usualmente uno no quiere que, que eso suceda. es Si quiero redireccionar, quiero redireccionar y que esto se termine. Pero de vuelta, no es que necesariamente un header de location está acompañado de un DAI. Es lo que se suele hacer, pero vos podrías tal vez decir, bueno, al cliente redireccionarlo a otro lado, pero seguir procesando un montón de otras cosas que hay que hacer en el, en, digamos, por detrás, en el, en el background. como ser, no sé, tal vez actualizar una base de datos, enviar un correo, cualquier otra tarea. Veamos entonces el ejemplo de cómo sería una redirección. Acá escribí un script muy sencillito. Lo único que hace es enviar el, una redirección hacia otro punto php. En este caso no escribí el, el die porque bueno, sencillamente eso es todo lo que hace el script. Entonces no tiene sentido. Sería lo mismo. Entonces vamos a ver si en este caso voy a utilizar la herramienta curl porque lo único que me interesa es ver realmente los encabezados. Vamos a ir a localhost. 8080 barra perdón ahí lo vemos entonces tenemos estos son los encabezados que van estos son los encabezados que vuelven y fíjate lo más importante es esto que es el encabezado que dice http 1.1 eso es la versión de http el código 302 indica que se trata de una redirección los códigos HTTP, tal vez conoces algunos, como el famoso 404 cuando vas a una página que no, que no existe o el 500 que te da cuando el servidor tiene algún problema y los códigos 300 son los códigos de redirección. El 302 particularmente es lo que se llama una redirección temporal, que quiere decir que puede ser que esto que estás buscando acá no lo encuentres hoy, pero más adelante sí la redirección 301 significa redirección permanente que es esto no está y no va a estar nunca. No importa, una curiosidad. Después vemos que esto es lo que dice el location otro punto php. Todo esto es lo que hace la función header, en este caso con el location, que tiene la inteligencia digamos de generar un código 302. Todo esto lo vemos acá porque lo estamos usando desde una, desde una herramienta de línea de comandos muy bajo nivel, es el curl Si sí, en cambio lo vemos en el navegador, vamos a ver lo que pasa. Voy a empezar entonces por ir a visitar la página redir.php que, o oh, bueno, puedes notar varias cosas. Primero que dice not found o sea código 404 por otro lado, fíjate que la URL cambió inmediatamente, yo escribí redir.php y estoy viendo otro .php. Eso sucede porque, como vemos acá, yo pedí redir.php, el status code, o sea el código de error que me devolvió es el 302 y vemos un poco más sobre la respuesta, me dice que me vaya a buscar otro .php. El navegador tiene un poco esta inteligencia de que si recibe una redirección, automáticamente la ejecuta. O sea, hace este segundo request, que es el getOtro.php. ¿Sí? Bueno, en este caso me digo 404 porque este archivo no existe. Pero si sí, volvemos a editar esto y lo mandamos a un lugar que sí exista, como por ejemplo a Google... Vamos para atrás, si sí, ahora vuelvo a pedir localhost 8080, redirphp termino en google y eso como fue que sucedió, porque de vuelta me dio 302 y el location es google.